Bien, vamos a iniciar nuestro recorrido en la presentación de la, infa, la, la interfaz perdón, de trabajo que nos presenta LibreCAD, que como ya hemos anticipado, se trata de un software libre. Eh, esto significa que eh, no necesariamente es gratuito, pero sí pone a disposición de toda la comunidad de usuarios la posibilidad de acceder a su código fuente Interior. Es decir, que es posible en un software libre acceder a la, a la programación interna conociendo el lenguaje con el que está programado y poder hacerle modificaciones. Esto es lo que caracteriza a todo software libre a diferencia de los softwares comerciales que de, tienen licencias que no permiten el acceso, sino todo lo contrario, el acceso a la programación interna está encriptado. Y eh, solamente para poder acceder o para poder usarlo eh, hay que tener cierto tipo de permisos que son solamente si uno es desarrollador de la empresa que desarrolla el software, en ese caso privativo. Esto es eh, todo lo contrario en el software libre. Bien. Una vez que abrimos el software y se carga en pantalla toda la interfaz de trabajo, vamos a ver que tiene una zona de un menú principal en, en la parte superior que no es diferente eh, en cuanto a las opciones que ofrece del de, eh, resto de los softwares que usamos eh, normalmente, frecuentemente. Tiene una opción de eh, editar, abrir archivos, guardar, exportar, Configurar algunas opciones de impresión que ya las vamos a ir conociendo. En, eh, en la sección de opciones, Options, que aparece por defecto eh, en idioma inglés, pero vamos a ver que eh, hay partes del software que eh, tienen eh, opciones en inglés y otras que están eh, que se puede elegir el idioma. En este caso, yo he preconfigurado para que pueda estar en español. Aún así, algunas opciones siguen este, apareciendo en inglés. Desde el menú opciones, eh, vamos a usar bastante frecuente este, este menú desplegable, ya que nos presenta tanto las preferencias de LibreCAD, que son las configuraciones principales, y las preferencias del dibujo actual, que es cada vez que usemos para un archivo nuevo, vamos a poder configurar para ese archivo algunas, eh, algunas condiciones, o algunos rasgos característicos que queramos este, definir. Ya vamos a volver a estas opciones de preferencias de LibreCAD. Eh, en el menú Editar, Ver, tenemos las principales opciones de Zoom y de eh, Copiar, Pegar, Cortar. Hay un apartado para instalación de algunos plugins que nosotros no vamos a abordar por el momento. Eh, las principales herramientas para el dibujo, de líneas, de círculos, de las principales entidades. Eh, la consulta de eh, dimensiones, ¿sí? acá en dimension obtenemos este, cotas que también se pueden configurar y ya después también lo vamos a, a abordar. En widgets es donde yo puedo disponer la estructura en pantalla de estos paneles que ustedes ven acá lateralmente y en la parte inferior le llaman docs Áreas o widgets eh, de Doc de Widgets. Si sí, en dibujo estamos en la modalidad, el dibujo actual, y tengo la opción de elegir un Tab Mode, que es si yo dibujo, ejecuto LibreCAD desde una tableta digitalizadora, no la vamos a usar. Y en la, en, en la opción de ayuda, si hacemos clic en Online, accedemos a la página de LibreCAD de descarga y del soporte de LibreCAD de la comunidad de usuarios porque esto no tiene un propietario sino que tiene una comunidad de usuarios que pone a disposición todo el material ayuda soporte descargas y es interesante esta opción sobre la que quería este, profundizar que es eh, si hacemos clic en sobre LibreCAD se abre esta ventanita en la que tenemos los datos de la versión el compilador y esto que es sumamente importante ya que es eh, el, el núcleo de lo que es un software libre. El acceso al tipo de licencia en el que nosotros si hacemos clic se va a abrir este, las condiciones con las que se pone a disposición este software que en este caso al ser libre, como ya mencioné anteriormente, nos posibilita acceder a su código fuente para modificarlo, para hacerle adaptaciones, para hacerle mejoras y el acceso justamente a este código que está acá. Si hacemos clic en licencia, se abre una ventana en el navegador en el que nos permite conocer el tipo de licencia en el que se nos anticipa, que se trata de un software libre, eh, que conserva las libertades de un software libre, que es la de redistribuir, de usar, de modificar. ¿sí? Esto es propio de todo software libre y es lo que justamente lo hace, valga la redundancia, libre. Ustedes tienen material en la bibliografía, hay un, una publicación de Richard Stallman que es eh, uno de los fundadores del movimiento de software libre a nivel mundial y eh, la filosofía del software libre por qué es interesante conocerla, profundizar, saber que existe y que es una opción más eh, en el mundo del uso del software. Si volvemos al software, podemos este, acceder también al código. Nosotros no estamos en condiciones de modificar absolutamente nada porque no conocemos la programación, pero no porque lo tengamos prohibido desde eh, la misma aplicación de software. ¿sí? Eh, las condiciones del software libre nos permitirían modificarlo y hacer una adaptación, por ejemplo. Eh, todo lo que es soporte de ayuda, eh, ahí están los datos de quienes han desarrollado esta versión, todo esto está haciendo clic en ayuda online. Y podemos acceder a manuales de usuarios, comandos, este, guías de eh, atajos, eh, foros, ¿sí? y una wiki que es un documento colaborativo en la que eh, se suma eh, aportes de la comunidad de usuarios de LibreCAD. Todo eso está disponible desde este eh, menú principal, ayuda y sobre LibreCAD y online. En otro, en, en otro video, en otra secuencia, vamos a profundizar ya sobre la metodología y la lógica de trabajo que nos ofrece LibreCAD. En este simplemente anticipamos la lógica con la que se nos presenta en pantalla un espacio con un sistema de ejes que tiene, cuyo origen está visibilizado acá, por defecto, esta grilla siempre está activada, pero podemos desactivarla desde este icono y podemos configurar las opciones eh, para trabajar en este eh, primer archivo que vamos a generar. Estas opciones, como mencioné anteriormente, están desde opciones preferencias de LibreCAD. En este cuadro de diálogo tenemos tres pestañas principales en las que podemos configurar... Bueno, Aspectos como el color, el color del fondo, podemos este, tipearlo con código hexadecimal o elegirlo de este selector de colores, tanto para el fondo, para los colores de la grilla, eh, para el cursor, todas las opciones en pantalla. Eh, se nos anticipa que eh, la grilla es, tiene un espaciado, en este caso, en píxeles de 10, ¿sí? y este, por supuesto, en, esto quiere decir que entre cada puntito, de los cruces de esta grilla, hay 10 píxeles, pero esto vamos a ver que puede cambiarse, y puede configurar. Por defecto está así. En esta sección inferior podemos configurar justamente el idioma del menú. Yo había seleccionado previamente español de Argentina y el idioma de comandos. Si ustedes prefieren manejarse con comandos en inglés, pueden configurar también eh, que permanezca en inglés, ¿sí?, Vamos a dejarlo, en este caso yo lo voy a dejar en ambos casos en español de Argentina. Esto es útil porque comandos que son eh, funcionales en este software también lo son en otros softwares, por ejemplo AutoCAD. Y hay comandos que tipeados en inglés funcionan exactamente igual. Esto es justamente una de las características que nos permite usar este software como ejemplo de un modelador en dos dimensiones para incorporar la lógica de trabajo con la que trabaja un software eh, CAD que es transversal a los softwares. En general, esta lógica la utiliza tanto LibreCAD como AutoCAD como otro software CAD, ¿Sí? Bien, eh, vamos a configurar ahora eh, acá en localizaciones, nada, si sí, valores por defecto para que siempre quede configurado como una preferencia nuestra, por ejemplo, las unidades en las que vamos a trabajar y de esta lista podemos elegir metros, por ejemplo. Esa es una de las posibilidades de configurar eh, unidades. Y la cantidad de tiempo, la secuencia, cada cuánto se va a realizar una copia de seguridad como forma de autoguardado Por lo pronto... No vamos a modificar nada más. Le damos OK. Y LibreCAD nos avisa que debemos reiniciar para aplicar todos los cambios. Quiere decir que van a, ser, eh, van a estar habilitados desde el próximo reinicio.